¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase en modo coronavirus. Bueno, de lo que hoy quiero hablarles es del texto de Boskowski y Milstein que habla sobre el consumo incidental. ¿De qué se trata este consumo incidental? Bueno, este artículo se conecta con varias de las lecturas que, que ya tuvimos en el cuatrimestre, por ejemplo, claramente con Mancini, pero también un poco con... Eh, autores como Ramonet, que se pregunta, ¿es el fin de los reportajes? Como, bueno, este nuevo consumo que se da en internet, eh, ¿marca el fin de los artículos largos porque ya nadie los lee? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hablan Boskowski y Milstein en este artículo que es de muy fácil lectura. Tiene que ver, bueno, los autores a partir de una investigación que realizaron llegan a la conclusión de que en las nuevas generaciones el consumo se da de manera incidental. ¿Y qué significa un consumo de manera incidental? Bueno, que es fortuito, que se da de casualidad, que no se da como una actividad independiente el consumo de noticias, como se venía haciendo en el siglo XX y principios de este siglo, sino que las y los jóvenes están en sus redes consumiendo los contenidos de sus contactos y acceden fortuitamente, incidentalmente, de casualidad, con contenidos noticiosos que comparten los medios a los que ellos le dieron like o que compartieron sus contactos, esas noticias. Y que ese consumo no solamente es de manera fortuita, incidental, sino que además es breve, es eh, por títulos. Y si les interesa entran, pero cuando entran no leen toda la noticia. Es un consumo eh, es en diagonal, dicen algunos de, de los que fueron entrevistados por esta noticia. Es un consumo interrumpido y es un consumo parcial. No necesariamente terminan de leer. Por eso siempre les digo la importancia de los subtítulos en los textos, porque es otra manera de enganchar y ganar atención en, en un potencial lector o lectora. Además, qué características tiene este consumo incidental se da en dispositivos móviles, en los celulares, en prim primordialmente. Y eso tiene características propias del formato y el soporte del teléfono móvil, ¿no? Es, eh, tiene que ver con una pantalla pequeña, con múltiples distractores, ¿no? Y entonces eso eh, genera una característica propia del consumo. Y además, hay que tener en cuenta que las y los jóvenes, según esta investigación, no buscan informarse, no tienen un interés específico sobre las noticias, sino que, bueno, navegando entre una cosa y la otra, se encuentran con la noticia y si les genera algún tipo de interés, entran o se quedan con el título y ya se consideran informados. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que el público hoy, se considere informado con esas brevedades. Y para los medios es un gran desafío, pero también para entender si la gente está realmente informada y conoce la totalidad de los asuntos que le, que le aplican a su vida, ¿no? O solo se queda con los títulos. Además, bueno, lo que genera este consumo incidental en las redes sociales es que se pierde la jerarquía y el contexto, dicen el autor y la autora de este texto. Entonces, de nuevo, se pierde el contexto, se pierde la jerarquía, los temas ya no son ordenados según una, una lógica editorial, dicen los autores, sino que es la lógica del algoritmo, lo que te muestra y lo que no te muestra y cuándo te lo muestra. Y eso implica que nuestro consumo esté fragmentado en un montón de piezas, pero que no hagan un orden o, como dicen los autores, una jerarquía no me estoy enterando quizás de los temas más relevantes de la actualidad, sino de los que el algoritmo seleccionó, de los que yo le fui indicando al algoritmo que me interesan, y que muchas veces por ahí mi, mi dieta informativa se basa en cosas que por ahí no son las más relevantes para mi vida en sociedad. Y, y eso es otra cosa también que, que destacan los autores, que ya el consumo de noticias no sería como parte de una construcción de conocimiento y de interés por la actualidad, sino que más bien como parte del proceso de sociabilización en las redes. Bueno, esto plantea un montón de desafíos. Entonces, eh, este consumo, de nuevo, y los autores eh, están demostrando empíricamente, a través de investigación, muchas de las cosas que plantea Mancini en su texto, que ustedes ya leyeron, que tiene que ver que la audiencia se informa en brevedades, que la audiencia se informa entre una cosa y la otra. En el transporte público mayormente destacan los autores del consumo incidental y que es interrumpido porque es la lógica del teléfono celular. Permanentemente somos interrumpidos e interrumpidas por notificaciones, por otros estímulos, porque vamos pasando de una cosa a la otra a nosotros mismos. Y bueno, entonces eso genera un tipo muy diferente de consumo al que se definió en los medios. Del, del siglo XX y además esto que también plantea Mancini, ¿no? El tema de que ya no hay un prime time, no hay un momento específico donde se le dedica a la información. Son muchos momentos entrecortados con una idea de que es permanente y todo el tiempo, pero en brevedades, interrumpido, parcial, bueno, todo esto configura... Este nuevo tipo de consumo, que es un consumo incidental, fortuito, describen los autores. En segundo plano, de segunda importancia, relegado a, bueno, mi actividad importante que es estar en contacto con mis, con mis amigos, amigas, viendo qué se publica, qué, qué comparten mis contactos. Es una actividad secundaria la información. Y eso nos lleva a muchas preguntas, ¿no? ¿Qué rol juegan los medios hoy? Pasaron de ser parte importante de mis procesos de acceso al conocimiento, de acceso a la información, a ser una cosa secundaria, incidental, casi accidental, podríamos decir, y donde cabe la discusión sobre el rol de los algoritmos en la selección de cuál es mi dieta informativo, de qué veo, de qué no veo, qué me muestra, qué no me muestra. Es parte de la discusión que hay que dar y lo dejan abierto los autores, la autora y el autor de este texto. El rol de los algoritmos en esto, que es una nueva intermediación. Porque antes se suponía que los medios eran justamente medios intermediarios entre lo que pasa allá afuera y nosotros, nosotras. Ahora está lo que cuentan los diarios y en el medio aparece un filtro, un algoritmo que me decide mostrar o no mostrar o cuándo mostrarme las cosas. Y, y hay que discutir el rol de los algoritmos. Bueno, al, en grandes líneas esto es lo que plantean, que es muy sencillo. ¿no? Consumo incidental en brevedades, parcial, interrumpido, escaneado en diagonal, aparentemente ya hay una lectura profunda y atenta. Eh, se da como una actividad secundaria no en un momento específico, sino a lo largo de todo el día, en brevedades, se pierde el contexto y la jerarquía, el rol de los algoritmos en eso, y que los medios tienen que tenerlo en cuenta, porque parte del éxito o el fracaso de los medios va a ser entender cómo las audiencias están consumiendo, cómo están demandando la información, y qué roles tienen estos actores nuevos intermediarios que hacen que mi lógica editorial de jerarquizar los temas se pierda en un mosaico variopinto de, de temas, muchas veces secundarios, que son los que son consumidos por la audiencia.